Realmente, entonces, mi tema va a ser el tema de innovación y las tendencias afectando a cómo las personas pagan. Pero eh, antes de hablar del futuro, sí es importante hablar de este punto de inflexión que representa la pandemia, ¿no? Voy a hablar algo rapidito sobre cómo vemos la evolución de los sentimientos de los consumidores y luego pasar a hablar de cómo la pandemia afectó, aceleró los cambios, las tendencias que venían por el tema de eh, pagos, ¿no? Claramente, este es un estudio que hicimos en Estados Unidos y otros países eh, para entender los sentimientos de los consumidores. Lo que hemos visto es que hoy en día, si bien es cierto, durante la pandemia el miedo, la ansiedad, era el tema de salud. No me quiero informar, qué pasa si me enfermo, mi familia. Ahora, eh, esa ansiedad son ansiedades por los temas económicos. ¿no? Sabemos durante la pandemia eh, muchos gobiernos ofrecieron estímulos, eh, gastando niveles récord eh, para, para apoyar el, el público, como se hizo aquí en Guatemala con el bono familia. Sabemos que tuvimos los cuellos de botella con las cadenas de producción y recientemente la guerra en Ucrania ha resultado en generar niveles de inflación que no hemos visto en, en varias décadas. Entonces, el tema de inflación, si bien es cierto, todavía hay algunos, este ansiedades sobre el tema de salud, realmente ahora se está convirtiendo en más ansiedades sobre la economía y qué dirección va a tomar. El segundo, que sí es un residuo de la pandemia, el tema de, de confianza y, y seguridad. Esas, esas compañías, esos productos que le ofrecían seguridad a las, a las personas, son los que generó confianza. Y voy a seguir comprando en estos establecimientos o estos productos porque realmente eh, tenían ese, eh, ese deseo de protegerme a mí de una forma segura. Ahora bien, uno de los motores económicos a nivel mundial es el tema de viajes. Sabemos que a pesar de la economía, hay una demanda latente después de 12 años de encerramiento eh, por el tema de viajes. De hecho, quizás cuento una anécdota personal. Cuando cuadré este viaje a Guatemala, decidí aprovechar el fin de semana antes, venir con la familia, ir aprovechando algunas de las grandes bondades que tiene Guatemala. Pasé de visitar Atitlán, subir un volcán, conocida bueno, sí, antigua. Y como yo, hay mucha necesidad, hay mucha demanda por el tema de, de viajes. ¿Qué es lo que está cambiando con el tema de viajes? Vemos que ahora, en vez de planificar seis meses, un año en adelante, realmente la planificación son un par de semanas, tres semanas, porque claro, la gente todavía no sabe si van a estar enfermos, no están enfermos, si pueden viajar, no pueden viajar. Entonces, la planificación es de más corto plazo. El segundo tema, y sabiendo que Estados Unidos, Guatemala es un, un corredor importante de viajes. Eh, algunos países todavía tienen los requerimientos de testear negativo para poder entrar. Entonces, ¿qué, qué es el resultado? La gente está viajando viajes más cortos, quizás vuelos de dos, tres horas. Una cuestión es eh, probar eh, positivo y, y quedarse en Guatemala, que está más cerca, versus estar en Asia, en Europa. Pero esto vemos que esa demanda va a seguir acelerando y ya lo vemos en nuestras cifras de de visa, el movimiento de, de, en el tema de viaje es algo que va cogiendo impulso. Ahora bien, hemos hablado de sentimientos de consumidores, hablamos un poco cómo la pandemia eh, impactó la forma que las personas pagaban. Vemos que en el primer mes, cuando medimos de, de marzo a abril 20, 2020, cuando inició la pandemia, vemos que 13 millones de personas en América Latina hicieron una compra de comercio electrónico por primera vez. Entonces, no solamente expuso a varias personas, eh, quizás por necesidad, a hacer transaccionar de esa forma, pero les gustó. Y vemos que han seguido elevados los niveles de comercio electrónico. La tendencia es que vemos que el comercio electrónico cada vez más va a re representar un share mayor de las compras que hacen las personas. De hecho, si vemos aquí el caso de Guatemala, solo en el último año, hemos tenido un crecimiento de 45% en el tema de comercio electrónico. Otro tema, entonces comercio electrónico como un tema. El segundo es el tema de contactless, transacciones sin contacto. Durante la pandemia, claramente el tema del miedo, yo no quiero tocar tu tarjeta, yo no quiero tocar tu efectivo, eh, sencillamente promovió mucho el tema de pagos sin contacto. Hoy en día, Guatemala, el 75% de las compras que se hacen con tarjeta Visa se hacen de forma contactless. Eh, realmente, uh, Guatemala es uno de los líderes uh, a nivel regional en este tema, y esperamos mayores crecimientos. Sabemos que hay grandes superficies que, que aún no tienen la capacidad de aceptar contactless, pero esa tendencia lo vemos. Los clientes les gusta, les es conveniente y es simple. Pero, eh, a la vez, entonces, todas estas nuevas experiencias elevan las expectativas por parte de los clientes y los consumidores. ¿no? Se acostumbran a hacer las cosas de una forma simple, sin fricción. Y eso también está aplicando al tema de los servicios financieros. ¿no? Ya eh, aprendí a comprar con Hugo, con Podidos Ya, con Rappi. Es simple, es sin fricción. Yo espero lo mismo de mis productos y servicios financieros. En eso entra el mundo de los, de los fintechs. Yo eh, durante los años 2017, 2018, cuidaba lo que era el acercamiento con fintechs para Visa. Y como puedes ver ahí, medimos un, un año bueno en términos de inversión en fintechs en cientos de millones de, de dólares. Pero como pueden ver, comenzando en el 2019, ese aceleramiento eh, llegando a 4.2 billones o mil millones de, de dólares cada año estableciendo un, un récord. Eh, la región como América Latina ha probado que hay este, unas salidas exitosas que eh, realmente estas empresas en las cuales están invirtiendo, están generando valor y, y están sucediendo eh, de una forma un gran retorno sobre, para los inversionistas. Entonces vemos que aquí mucho dinero que se está invirtiendo, gente con ideas que lo pueden escalar, uh, y eso es algo que vemos que la disrupción eh, en servicios financieros, entre otras cosas, en el mundo de los fintechs, va a seguir acelerando. Vemos que uno de los, de los pilares de esta inversión en los, en los fintechs es el tema de los neobancos. ¿no? Vemos aquí estas cifras que ven aquí, que los recientemente bancarizado hubieron 100 millones de personas desde 2020 que aperturaron una cuenta bancaria por primera vez. ¿no? Claramente, mucha de esta inversión entró primero a los países más grandes, Brasil, México, pero nuevamente estamos viendo eh, que estos casos también se pueden replicar en Centroamérica. Vemos el caso de Hugo del Salvador, que vendió parte de su, su, su empresa a, a pedidos ya, y vamos a esperar más y más soluciones de este tipo, tanto en Centroamérica como en el Caribe. Otro tema que hemos visto, eh, a pesar de todas las noticias este, de las últimas semanas, es el tema de las monedas digitales. Ahora voy a explicar un poco qué, qué pasó, eh, que se perdió como un trillón de dólares de, de valor en las últimas seis semanas, pero quizás déjenme aterrizar primero eh, algunos conceptos. ¿no? Cuando vemos el tema de monedas digitales como una sombrilla, con criptomoneda, quizás la que conocemos todo el mundo, estos son sistemas descentralizados, Basado en el blockchain, Bitcoin, el que más eh, conocen, la persona. Ethereum, otro muy importante, que además de estar eh, un medio pago, también introduce el elemento de los contratos inteligentes. ¿no? Y eso permite una serie de casos de uso nuevo, uh, como finanzas descentralizadas, etc. El segundo elemento es el tema aquí de los stablecoins. Los bitcoins muy volátiles, ¿no? Estaba como a 60 mil dólares hace un par de meses. Recientemente bajó a 30.000. Eh, pero entonces tiene los stablecoins. Estos son eh, monedas digitales que están ligadas a un, una moneda fiat eh, para brindar mayor confianza. Pero aquí hay dos. Entonces, ahí normalmente tienes un, un depósito en un banco comercial por cada moneda digital, como USDC, tengo el respaldo de, de un dólar. Eh, algo que generó muchas noticias en, los, en las últimas semanas, entonces hay el, el stablecoin que tiene como respaldo fiat y hay el stablecoin que era algorítmico. Básicamente compraban y vendían la moneda digital para mantener paridad, pero realmente no tenían depósito. Entonces eh, había Terra, USD y Luna, que un poco muchas personas querían salir a la vez. El algoritmo no funcionó, se perdió mucho valor y por ende eh, se perdió mucha confianza. Por eso viste un, un gran número de, de, de volumen y valor saliendo por esa pérdida de confianza. Pero entonces, stablecoins. Aquí cuando hablo de stablecoins es lo que están respaldado por el, la moneda fiat. Y luego tienes las monedas digitales directamente emitidas por el banco central. Entonces aquí es centralizado a cambio de, de los otros. Los stablecoins son compañías privadas. Uh, el, el CBDC o el Central Bank Digital Currency son monedas respaldadas directamente por el gobierno. Sé que Guatemala hizo un anuncio que en, en dos años quiere tener su propia. Pero vemos aquí en el Caribe, eh, varios programas como el D-Cash en el Eastern Caribbean, el Sand Dollar de Bahamas y también tenemos en Jamaica un, un programa andando. ¿Cómo Visa interactúa en este mundo? Algo que sí es importante aclarar. Eh, nuestra estrategia ya es no solamente ser nuestra red de Visa, sino la red de redes. Queremos facilitar el movimiento de dinero desde y hacia diferentes redes. Para nosotros esto es una red más. Eh, creo que tenemos más de 75 programas con las billeteras eh, de cripto alrededor del mundo, los Coinbase, los cripto, donde le agregamos un credencial Visa a su cuenta, de tal forma donde le brindamos utilidad, pero al momento que lo van a utilizar en el punto de venta, sí hay esa conversión a moneda fiat. ¿no? Visa está analizando, haciendo los upgrades a, a nuestra infraestructura para poder eh, autorizar, liquidar en eh, monedas digitales. Pero por ahora, ese es el, el camino que estamos trabajando. También estamos haciendo mucha investigación y protocolos que prestamos a, a, a los bancos centrales para facilitar temas como interoperabilidad en el mundo de los CBDCs. Ahora bien, hemos visto eh, interés en, en, en este mundo por, por parte de los consumidores. A pesar de las noticias negativas de, de las últimas semanas, esperamos que haya, um, ese interés se va a mantener Sigue habiendo mucha innovación. Si se recuerdan, si cuando lanzó eh, temas como Bitcoin, tenías que ser muy técnico para poder manejar tu billetera, para poder tener acceso. Pasó el, y era todo como el tema de anonimato. Esto va a ser una revolución. Y con el tiempo se ha vuelto más mainstream. Compañías como Coinbase que han hecho más fácil eh, en integrarse y, y poder comprar y vender eh, los bitcoins. Sabemos que, por ejemplo, al inicio, el Bitcoin, todavía el tradicional, el blockchain, toma 10 minutos para registrar una transición. Entonces, hay otros que han seguido innovando y ahora tienes el Lightning Network, que tiene mucho más rapidez. Entonces, esa innovación, tanto en blockchain como en las monedas digitales, esperamos que van a mantener. El interés por parte de los consumidores sigue fuerte, especialmente en mercados emergentes. Argentina y Venezuela, que tienen monedas más débiles, sujetas a volatilidad, eh, también son grandes consumidores, por ejemplo, de, de las monedas digitales. Eh, para efectos del consumidor, parte de los motivadores de ellos, eh, primero, bueno, quieren mantener o proteger su, su, su dinero, su patrimonio, pero también quieren ser parte de este movimiento. 70% de las cuentas que se han abierto eh, para las monedas digitales se han abierto durante el último año. ¿no? Hay mucha curiosidad, quieren aprender, realmente son montos menos de mil dólares, la gente experimentando y entendiendo qué está pasando en este mundo. Y de hecho, algunas instituciones financieras eh, están incursionando aquí, en el sentido que le están ofreciendo a sus clientes la habilidad de comprar, vender y almacenar Bitcoin. Otros están entrando, yo sé que en, en términos de, de nuestro mundo de tarjetas, hay muchos programas de rewards, hay muchos programas de cashback. Algunos están ofreciendo ahora el cashback, pero la forma recompensa por moneda cripto, ¿no? Si el cliente dice, bueno, yo no quiero comprar, ah, si me lo regalan, ahí no pierdo nada y empiezo a jugar. Entonces, estas son tendencias iniciales que estamos viendo, pero esperamos que van a seguir acelerando hacia el futuro. Ok, bien, hemos hablado de, de monedas digitales, hablamos del capítulo de, de la banca abierta. Esta es una tendencia que también lo estamos viendo. De forma más simple, en la banca abierta solo es establecer reglas del juego para el intercambio de información información del consumidor, que él opta, él dice, yo quiero compartir mi información, estamos estableciendo mecanismos para facilitar ese intercambio. Eh, la banca abierta, o estas leyes, nace en, en Europa, con la legislación de PSD2, que se lanza primero en, en, en Londres, que establece las reglas del juego para el intercambio, y hemos visto esa evolución ahora llegando a, a nuestra región. Aquí eh, voy a mencionar los modelos regulatorios, un segundo, pero quiero mostrar aquí estas tres etapas. ¿no? Primero, comenzando en la banca tradicional, realmente toma la información que ellos tienen, tratan de enriquecerlo, darle este, algunos consejos a los clientes en base a la información que ven, estructurando las finanzas personales para los clientes. La segunda época, ya como banco, yo me conecto con terceros. Hay otros que me brinden capacidades que complementan las mías para poder enriquecer la información, para ayudarme en la toma de decisión crediticia, para ofrecer nuevos productos y servicios. Entonces, se llama conecto por todos. Lo importante de, de este mundo es todo vía APIs. ¿no? Mucho, en muchos casos, los bancos, hace muchos años, compraron un software estándar, lo fueron customizando de tal forma que solo son sus desarrolladores que pueden implementar mejoras. Cuando mudamos a un mundo de APIs, que es casi un lengu lenguaje universal, me puedo aprovechar los 40, 50 millones de developers alrededor del mundo que me pueden ayudar a, a crear nuevas soluciones. Y por último, el último esclavón aquí sería el Open Banking. Totalmente abierto, tengo un partner para cada decisión, sea la hipoteca, lo de finanzas personales, etc. Realmente operando de una forma abierta. Algo importante aquí entonces, en nuestra región, vemos modelos tipo Brasil, donde han establecido unas reglas del juego eh, regulatorias muy definidas. Bien. Tienes un modelo tipo Colombia, que es híbrido, donde el gobierno dice, yo pienso que la ley debe lucir así y proveer una serie de guías, eh, pero el mercado privado se espera que, que le den seguimiento. Y tienes el caso como en Estados Unidos, ¿no? donde realmente están dejando que el mercado vaya definiendo esto. Visa en este espacio, cómo estamos operando. Hemos hecho una inversión, eh, una adquisición de una compañía eh, europea, Tink, eh, que ofrece soluciones aquí, también en Latinoamérica con Belvo hemos hecho una inversión, un partnership. Uno de los ganadores de, nosotros hacemos un concurso todos los años del Visa Everywhere Initiative para ver nuevas ideas de los fintechs. Finerio es una de esas compañías que ganó hace un par de años y ellos ofrecen soluciones en este espacio. Entonces, esperamos que esto va a seguir evolucionando, brindándole mayores oportunidades para un cliente consumidor, compartir su información y generar nuevas propuestas de valor. Entonces, el Metaverse, uh, seguro que han escuchado de, del Metaverse. Ahora voy a tratar de explicar de, de qué se trata. Algunos están haciendo unas apuestas muy grandes. Sí, de hecho, si vemos compañía como Facebook, que cambió su nombre a Meta, porque piensa que este es el, el futuro. No, En Metaverse, este es un mundo virtual. Yo presento mi representación digital a través de un avatar y empiezo a navegar este mundo. Y ahí interactúo, juego juegos, eh, las marcas se están metiendo, algunas cosas personas están comprando bienes raíces en estos lugares como Decentraland. Pero básicamente, eh, este mundo virtual, aquí vemos las cifras eh, que se esperan de, de crecimiento, ¿no? de casi 480, 780 eh, mil millones en, en cuatro años. Pero básicamente, y el, el punto eh, fuerte ahora de entrada aquí es el mundo de gaming, ¿no? donde ya hoy en día están operando muchas personas en este espacio. Pero el Metaverse, yo diría, se distingue por un par de cosas. Primero, descentralizado. Va a estar basado, a veces, eh, se si han escuchado la terminología Web 3.0, basado en blockchain, descentralizado, donde las monedas digitales van a operar. Si necesito comprar mi espada para mi juego digital, pues es así lo voy a comprar. Eh, y utiliza también un elemento que no hablamos con las monedas digitales, el tema del NFT, que es el Non-Fungible Token. Es básicamente un registro digital que esta espada es mía, que este arte es mío. Entonces son registros digitales que van a servir como ancla, como fundamento para este metaverse. Tratad de resumir algunos de estos puntos que venimos hablando hoy en seis como experiencias de, de pago que vemos hacia el futuro. ¿no? Uno es eh, la virtualización del dinero. Esto no solamente son monedas digitales, sino la propia moneda este, fiat. Vemos casos como Suecia, 95% de sus transacciones sin efectivo, totalmente electrónico, totalmente digital. Veremos que todavía hay mucho que hacer en, en, en Guatemala, en, en uh, América Latina, para bancarizar para incluir más este, financieramente. Pero este es el camino que estamos viendo, mayor virtualización del dinero. El segundo, que la forma de comprar y pagar va a estar muy ligada a tu identidad digital. En este espacio donde es totalmente virtual, yo no necesito poder autenticarme. Aquí vemos el caso de... Sara, eh, esta compañía española de, de, de fashion, donde yo tengo mi avatar y con mi avatar puedo comprar mi ropa en el mundo virtual, pero también puedo tener mi equivalente en el mundo físico. ¿no? Entonces, mucho ligado a tu identidad digital y la habilidad de comprobar quién eres. El tercer punto, el intercambio de información se va a formalizar. Nuevamente subiendo esta tendencia que vimos de la banca abierta, vamos a formalizar, esta es mi información como consumidor, yo lo quiero compartir con un tercero, y vamos a hacer eso de una forma más virtual. El cuarto, el segmento de uno, una customización masiva utilizando inteligencia artificial. Aquí vemos el ejemplo de, de Rappi, ¿no? que yo sé lo que te gusta, lo que has ordenado, lo que has pedido, y realmente ya te puedo ir sirviendo esta información muy diferente a, a tu colega que se sienta al lado. ¿no? Entonces, una customización masiva en base a la inteligencia artificial. El quinto punto, han escuchado la expresión Internet of Things, eh, el IoT ahora leads to the economy of things, donde más comercio se está automatizando entre máquinas. Tienes el auto que se acerca al posto de gasolina o electricidad, le comunica, me faltan 12.7 galones, el precio es 1.99, tengo mi credencial almacenado y ahí se hace este, la transacción. Y por último, el metaverse se vuelve más mainstream. ¿no? Aquí el ejemplo Ether9 es casi como una jugada sobre la palabra de eternidad, Aquí yo puedo crear mi, mi avatar digital, él yo, me va siguiendo, yo voy a, interactuando con las personas, le doy like en Instagram y va a través de inteligencia artificial conociéndome a mí y mis patrones. Entonces en este caso, ya cuando fallezco si mañana, me sigue por eternidad mi avatar digital. ¿no? Yo no sé si quiero vivir por siempre ni en el mundo virtual, pero son, son opciones que se le están presentando. Entonces, ya para cerrar, eh, algunos puntos clave. ¿no? no es donde están hoy o el problema que están tratando de resolver hoy, sino cómo evoluciona. ¿no? Vimos que el inicio del Bitcoin tomaba 10 minutos, ahora no toma 10 minutos. Vemos que esto va a seguir en, en evolución constante. Quizás Bitcoin no sea el ganador, sino el tema del registro digital de los NFTs sea el ganador. Pero lo que sí sé es que el consumidor o los consumidores van a decir quién es una experiencia ganadora y cuál no. Sabemos que hay mucho dinero y inteligencia que se está invirtiendo para seguir evolucionando estos casos de uso. Sabemos dónde las personas se juntan para interactuar. El comercio, hay necesidades de interactuar y comerciar. Y entonces el tema de pagos va, va a seguir ese, ese patrón. Y, a final de cuentas, mucho más a través de la inteligencia artificial, mucho más del comercio se va a automatizar.